¿Cómo saber si un bebé tiene gases? Dale unas cuantas palmaditas al alimentarlo. Los bebés ingieren mucho cuando les dan de comer, por ello, es importante hacerlos eructar a la mitad de su comida. Esto les ayudará a expulsar el gas que se ha acumulado en el esófago. Además, esto les ayudará a comer mejor y evitar que más tarde estén quisquillosos. No obstante, debes seguir alimentándolos y luce cómodo y feliz. Si alimentas a tu bebé con biberón, hazlo eructar por cada 60 a 90 ml, 2 o 3 oz, consumidos. Si tu bebé consume leche materna, debes hacerlo eructar siempre que lo pases de un seno a otro. En general, puedes hacer eructar a tu bebé cada 15 a 20 minutos. Detente y haz que tu bebé eructe cuando esté quisquilloso. Si tu bebé empieza a llorar o se rehúsa a comer, podrías tener que hacerlo eructar. Si lo haces eructar con frecuencia durante sus comidas, esto evitará que esté quisquilloso. Sin embargo, cada bebé sigue su propio ritmo y podrías tener que esperar a que te indique que necesita un poco de alivio. Si tu bebé llora cuando interrumpe su alimentación, debes dejar que siga lactando. Los bebés llorando ingieren aire, lo que puede hacerlos sentir más incómodos. Haz que tu bebé eructe al final de la comida. La mayoría de los bebés necesitarán una palmadita suave al final de la comida. Por lo general, habrán ingerido aproximadamente 180 mililitros, 6 oz, de leche materna o leche en fórmula, además de mucho aire. Debes hacer que tu bebé eructe después de una comida, incluso si no luce quisquilloso. Esto le ayudará a eliminar todo gas que pueda acumularse más tarde. Si tu bebé no ha eructado en los 4 minutos posteriores a la comida, podrías tener que hacerlo eructar. Tu bebé no necesitará que lo hagas eructar a partir de los 4 a 6 meses de edad. Haz que tu bebé eructe si está quisquilloso durante la noche. Si tu bebé está quisquilloso durante la noche, pero no desea comer, esto significa que podría tener gases podrías hacerlo sentir mejor si lo cargas y lo ayudas a eructar. Ayúdalo a aliviar los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, Erge. Esta enfermedad ocurre cuando el esfínter esofágico del bebé está débil o no funciona de forma adecuada, lo que hace que los jugos estomacales regresen a la boca. Esto puede provocar dolor e incomodidad, lo que hará que tu bebé esté quisquilloso. Si haces que tu bebé eructe con frecuencia, esto puede ser de utilidad para disminuir los síntomas de la erge. Si tu bebé sufre de erge, haz que eructe cuando se ponga quisquilloso. Conversa con un doctor si los síntomas de tu bebé hacen que se sienta incómodo, que no quiera comer o que vomite mucho.